Escuchando, pero me cayó re mal. Uh -huh. después solo lo vas a Starbucks? Ah, Guatemala, Guatemala. No, no, ¡No! Yo soy la que me pongo al suelo. A ver, yo vez soy la bonita. Sí. Sí. Uno. ¡Hola, hola, hola bonita. <risa> Hay que contar juntas! No. Uno. Día de hoy bienvenidos a un nuevo video. hoy tenemos a dos invitados muy muy especiales por favor una introducción ¿cómo te llamas? hola soy Hijin y hola soy UNE y UNE hoy nos va a hacer las preguntas de esta entrevista estas amigas son de ¿dónde? de guatemala vivieron cuántos años desde que tenía tres años hasta grabarme de... de high school prepa o como le digan por 16 años 16 años sí. igual yo también casi 16, 18 años en México, así que nos estamos aquí para hablar un poquito más de Corea, Guatemala, México, un poquito de las diferencias como coreanas, latinas, ¿ok? Así que hay que empezar. Ok, ok, tu primera pregunta, ¿de dónde eres? Bueno, yo... Vengo de Guatemala, como les dije Mi papá, o sea, por el trabajo tuve que ir a Guatemala Cuando tenía tres años Y a mi mamá le gustó Guatemala que decidió quedarse ahí O sea, era solo como que bien temporal el trabajo de mi papá Ajá. Pero le gustó, entonces solo me metí al colegio ¿Y igual que mi papá Ajá, Y como que, porque era una, la verdad era una buena oportunidad Para que yo aprendiera español, claro. inglés uh -huh. y ser coreana Buena oportunidad para hacer coreana. <risa> Entonces ibas en una escuela internacional. Pues es que no era internacional, ¿o sí? Sí, sí, sí. Pero es que Inter era internacional. Es que el colegio fui cuando yo estuve al principio no era muy internacional, no había es inglés. Que no había inter escuelas internacionales no estaba como que eh, en el tercer año creo mi colegio cambió y cambiaron un montón de cosas y ahí fue cuando cambiaron como que oh, pero, para ti qué es más fácil coreano, español o inglés? No, español o inglés. Los tres. Es que mira, yo escribo mejor en inglés, hablo casualmente mejor en español, el coreano ya que estoy viviendo en Corea es lo que lo más natural ahorita. ¿Y tú de dónde eres? <risa> ¡Hola soy! Cambiamos de cuenta, le regalé mi canal a esta mujer aquí, así que ahora soy la invitada. que parte de México? CDMX, Ciudad de México. Ciudad de Guatemala. ¡Hola! Ajá, ustedes ya saben que he vivido en México por mucho tiempo, así que traje otra coreana como yo, también, que han vivido en un país latino para poder hablar un poquito más sobre nuestras experiencias como coreanas latinas, no solo las mías, ¿ok? La segunda pregunta, ¿te han discriminado por ser coreana en Guatemala? Es que la verdad es... Esta pregunta, yo, para mí, personalmente digo que no, porque es que yo soy bien positiva, entonces nunca lo sentí como discriminación, o sea, sí entiendo que soy diferente, entonces hay gente que me va a tratar diferente, pero nunca lo sentí como discriminación, y yo fui a un colegio, de, solo a un colegio desde, desde que tenía tres años, entonces siempre tuve mis amigos desde que de revés fueron bien amigables conmigo la verdad, o sea, tal vez si iba, iba por, no sé, iba al súper entonces sí, tal vez me han dicho cosas como que, hey chinita pero, no sé, yo lo sentía bien normal, no fue tan ¿Sí? discriminativo para mí o sí sea, si hubieron tiempos de que no era yo la que estaba enojada, sino que eran mis amigas o sea, mm, sí, sí, sí, o sea sí. me decían que, hey, mira lo que te están diciendo pero yo como que, ah. ¿Sabes algo que me pasó en Ajá. España? esto no fue en México, fue en España Uy, uh, a mí también me ha pasado en España. En España eh, estábamos en un bar tomando, nos sacaron. Bueno, solo sacaron a mis amigos coreanos. Y cuando los estaban sacando, yo fui y les dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué los están sacando? Y mis amigos dicen, ah, es que nos están discriminando y que no podemos estar aquí porque somos coreanos, porque somos chinos. Y yo digo, entonces yo también salgo, yo también soy coreana. Y el güey me agarra y me dice, tú no china. Tú no. no, te amo. no y yo. Don't no touch me. Y, ajá. Y, o sea, es una cosa cuando nos dicen de cariño, como. Oh, hola, Ay, chinita, chinita. Chinita. Pero hay otra cosa cuando te dicen. ¡Chino! chino, ¡Lágate de aquí, chino! No, a mí no fue en Guatemala, fue en los estados que solo estaba caminando no, pero era un latino, ¿verdad? que pensó que como yo soy era coreana y estaba caminando en la calle de Los Ángeles pensó que no hablaba español, ¿verdad? Pero uh -huh. no. Estaba caminando en... El... Hey, chino! Me hace cargoling con... ¡Ay, no! ...en español. Solo estaba escuchando, pero me cayó re mal. Uh -huh. sí. Porque es que sentí el acento que te estaba uh -huh. hablando mal. Fue o sea, como que solo le volteé a ver. Bye, y solo me fui y se quedó así. Fui la primera coreana en una escuela bien latina, así todos eran guatemaltecos. Yo era la única coreana. Eh, pero mi experiencia fue súper positiva también. Todos como que, ala, ¿de dónde eres? ¿Por qué tienes ah, los ojos toxinados? Pero era más como, porque, por la curiosidad. Ajá, no era no por mala intención. Porque no cada una asiática ahí. Cuando me fui a los estados, sí los experimenté un poquito. Pero no era tanto, era también la única coreana Tenían el Asian Fever back then Ah ya yeah. Oh my god, you're Asian, damn girl, come over here Sí, come on ajá. Uh -huh. No, pero para mí en México como que había muchas veces que estábamos en el coche con mi mamá Y salía a ver como los otros en los uh -huh. coches Ajá uh -huh. Y los güeyes por las ventanas Sí, sí, sí, eso sí pasa. Lo que dije anteriormente fue como que algo personal. Ahora sí, en el colegio yo sí he visto que no fue directamente hacia mí, pero que miraban como que, ah, porque yo siempre me juntaba con mis amigos, las Dime, de Guante, sí. entonces no mucho era el target, pero había como que un grupo donde solo los coreanos estaban y unos malcriados sí iban a decir como que cosas como ajo, Ay. Ah, sí Y en, no. en recreo o algo así se ¿estás comiendo algo coreano? O sea, ni te... olía Pero olía hacían como no. que así Y cosas así Entonces eso sí era algo Ojalá se me acaba de recordar sí. que... Pero esas cosas con que Pasan en todos los lugares, ¿no? Sí. Cada país tiene su propia cosa La tercera pregunta ¿Te han discriminado aquí en Corea por ser de Guatemala? O por ser hispanola Ajá. No sé, yo creo que No discriminaba, pero me dan el Handicap. Ah, ajá. Pero que yo lo no siento gente, ajá, mejor. Ajá. Es como que me tratan mejor y me entienden de dónde vengo y como que mis slow moments, pero ajá. eso me insulta más. No. Veo que es la única ir a y yo. Que te ven como tonta. Ajá. Que ven como... creen que no vas a hacer nada. Para mí siempre fue pero, bueno positivo. bueno. Sí, sí. <risa> no, es que sí, yo sí, creo que sí soy Es, que positiva, es positiva. Pero yo siempre. ¿Cómo se dice? Agui como que la Yo usa, uso ajá. ese momento. O sea, por ejemplo, ¿Para yo qué? soy bien mala hacer chun de mal. Ah, sí. Pero ¿no? eso es algo bien como que. Algo que tenés que tener en Corea, ¿verdad? Para los adultos o alguien que Trabajo. no sé. Pero es como que, ah, perdón. <risa> <risa> <risa> <risa> Ups. Uh -huh. pero la gente lo entiende. O sea, la gente dice, ah, es que Heijing como. ¿Le cuesta no importa? Sí. sí pero es que, como dice, le cuesta. Eso es lo que me insulta. Pero no, a mí no me insulta porque es más como que... A mi sí, beneficio. Ajá, a mi beneficio. A, a mi beneficio. beneficio? Mm. Mm, yo también. Ajá. Sí, creo que eso también me ha ayudado a hacer más amistades aquí en Corea porque me quieren ayudar más, mm. quieren como estar ahí porque piensan que cosas cosas que hacemos aquí es más difícil para nosotras porque es más difícil de adaptarnos en Corea. para mí no fue discriminación, pero diría que... Hay muchas, había muchas veces que hablaba en inglés o en español en las noches con mis amigas y a veces me llegaban unos señores coreanos oh. borrachos y se enojaban conmigo por estar hablando en español o en inglés. ¿En guate, the... pasaba? ¿En guate? Con los señores coreanos. Ah, bueno, sí, es que como que hay muchos de mayores de edad que piensan que si eres de Corea tienes que hablar más coreano. Sí, sí me, hasta me hacían salir del metro. Sí. Y el Hashishi estaba muy borracho y me decía como... ¡Vaca! Solo tenía como 15 años. Yo creo que sí me ha pasado por ser me olvidó No creo que es discriminación, pero nada más es pero como sí. algo que. Bueno, pero sí es un poquito discriminativo. Sí. Eh. O sea... También tenía una persona en mi trabajo que como que. Con que hay muchas coreanas, no voy a generalizar, pero hay muchas coreanas y muchos coreanos que les gustan más como los de Estados Unidos. Más blanquitos. Con los ojos. Gringos. No hay que. No voy a decir gringos. Ah, pero no, yo chica. dije gringos rubias, con ojos azules, les gustan, ¿no? Y después, este... Y también los países donde puedes ver muchos de esos. Pero, bueno, al principio cuando me escucharon hablar en inglés fue de que, ¡Ah! ¿De dónde eres? Que no sé, que súper interesados. Después les dije que era de México y como que fue de que, ¡Ah! ¿Qué hay en México? O sea, porque en México solo piensan que hay drogas. O Por lo menos conoce en México. <risa> ¡Bueno, sí. guate! ¡Qué Hay gente Estados, que ¡Estados, sabe... México y guate. <risa> Eso es lo que yo siempre hago. ¡Estados! <risa> México, México y hobby. Hobby. okay guate Pero todos no saben Yo lo vas a Starbucks ah, ah, Guatemala. Guatemala No No diría que es Racismo, racismo, pero nada más es por la ignorancia. ignorancia. Pero cosas así como que no me gusta a veces porque solo piensan en México sobre drogas. O cuando, cuando hacen como jokes. Pero sí, si siempre pues te preguntan, ¿Y hey, entonces has, ves? has probado Ajá. o algo así? Como que... Me dicen, oye, ¿traes pistola? <risa> y yo, güey, sí. ¿Quieres verlo? <risa> y de, de lado se ponen así de que... Oh. <risa> Eso es algo que yo siempre digo cuando, pues así como que de joke, ¿verdad? Pero si alguien me hace algo mal, es como que, hey tened cuidado, yo me muerto de <risa> Entonces quedan como que... No, entré a un club en nuestra universidad. No sé, de la nada empezaron a decir que mi papá era de la mafia. Yo, ¿de dónde empezó todo esto? Yo no sabía. Yo diría, tened sí. cuidado. ¿Sabes? nosotras también tenemos la culpa. Sí. Por estar usando eso. lo usamos. ¿Qué fue lo más difícil en Guate? Mira, sí, tú te fuiste Guate. a los tres años. Uh -huh. Yo me fui a los cero, tres meses. Por eso para mí no tenía nada difícil de adaptarme en Ajá. México. Para mi hermana que fue a los cuatro años le hizo muy difícil. Por eso te iba a preguntar qué fue lo más difícil para ti. Pero si no me recuerdo. <risa> mi memoria claro. comienza en Guate Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea que los tres años no existen. No. <risa> Solo por Solo fotos. fotos. Ajá, sí. Ah, está bueno. <risa> ¿Qué tal en, Gua en Corea? Yo pensé que no tuve problemas Después de como que tres años Y vi y sí sentí que... O sea, no es como que un, que ay muy difícil Que sí tuve mis tiempos Porque yo engordé un montón cuando vine a Corea Pero de plano era como que stress sitting Yo Ajá. digo que así No es que nadie me hizo nada malo o algo así Pero vivir sola Y acostumbrarme a vivir sola en un país donde no haya vivido Pues yo creo que sí, fue, sí me fue difícil Pero fue así nada más por eso Ajá. o por la cultura? Yo creo que fue más por estar Por estar. estar... Ay, wey, es muy optimista esta persona. Demasiada. Yo, ustedes no saben, yo dejé de ir a la escuela por dos años porque estuve deprimida. Aquí. Porque no podía adaptarme a Corea. Para mí fue demasiado difícil. O sea, en la uni una de las cosas que como que chinchapuroso de ti Ajá. fue que ustedes sí tenían muchos amigos de guate todos juntos sí, que no, se sé, sí, no vivían mucho. Y yo no tenía eso. Ajá. O sea, yo no tenía muchos amigos coreanos primero casi todos siguen en México o siguen en Estados Unidos uh -huh. y los coreanos que sí, tenía, que sí conocía, con que ya dejamos de hablar pues ya no eran mis no, amigos entonces con que siempre veía a, a todos ustedes juntos uh -huh. y hablando en español y yo quería tambla, también hablar en uh -huh. español y como que creo que también por eso podría haber sido más fácil ajá, yo creo que eso ha ido uh -huh. un montón porque tenemos la comunidad más grande en Corea la uh -huh. comunidad la coreana pero muy grande, o sea cada vez que iba a Mike's cabin Solo escuchaba español y decía, yo. ay, ¿de dónde eres? De Guatemala, pero okay. es que no sé, no sé por qué, pero somos familia. Pero también es que México es muy grande, dicen que es de sí. México, pero son de México, de Monterrey, sí, de la sí, ciudad no. de Puebla. Nosotros todos somos de la ciudad, entonces. Ah, y la ciudad sí. es chiquita. Súper chiquita, Siguiente, chiquita. Siguiente, por favor. ¿Qué hay en Guate que no hay en Corea? ¿Qué extrañas? Puedo decir brand Saúl, en Corea no hay Saúl, ese Saúl es como un restaurante Es un como que Brunching, restaurante Pero es que es mi favorito, yo quiero importar Saúl a Corea, eso es lo que más extraño la verdad Creo que como... Mi familia Sí, mis amigos, pero también algo que en Corea que sí extraño muchísimo de México es que como que más Tochi Tochi, sí. el Tochi Tochi como abrazarnos dando sus besos Besito. y todo eso sí, sí. porque en Corea en Ajá. secundaria entro a la, al elevador y hay un güey, una Yoshi no ahí que no conocía, lo veo y le digo, buenos días, hola está... buenos días, ¿cómo estás hoy? Y me veía de qué. Y aparte, cuando estaba con mi mejor amigo de España, siempre nos abrazamos. Él me da besitos aquí. Y X, ¿no? Para nosotros sido una forma de. No amor, no, no, no. amor, pero sí. Ah, eso es el ajá. Ajá. Todos pensaron que estamos andando porque nos, estábamos porque dando es muy diferente nos de estamos dando besitos. Nos estamos dando besitos. Porque gente... en Corea nunca te darías besitos como nosotros. No daría, porque porque así, mira, lo haría. Porque es no. Ajá, yo tengo amigos, de, bueno, mis amigos de Guate, digamos que, no sé, estamos celebrando ay, felicitaciones, es solo mi amigo, pero en Corea, ¿sabes lo que pasó? Tengo un novio coreano, coreano, Ajá. y uh -huh. él sé que por mí ya como que entiende un poquito, pero antes no. Y tengo muchos amigos, por ejemplo, el de España o de Guate, uh -huh. nos veíamos enfrente de él, y de la nada era como ah, antes era así, besitos, Ajá. y enfrente de mi novio fue de que ah, ah, no sabrá. Entonces nos abrazamos y como que... Así nomás. Ay, es que dar besitos como que de salud. Eso ya es algo... Diferente. Lo puedo hacer a todos mis amigos como que latinos. Ay, yo nunca lo podría hacer. Ay, no. ¿Qué, no. Qué, qué, qué Pero eso sí extraño. Yo también. Sí, extraño uh -huh. mucho. ¿Qué crees que tenemos aquí en Corea que no hay guate? Otro restaurante coreano. Todo lo conveniente. Mm. Uh, o sea, sí había Pero, pero era lo que, es que, es que más, más McDonald's Domino's. y Domino's. Ah, y Pollo pizza. Campero. Sí creo no sé que a Pollo Campero. Pero ¿Sabes no. qué es Baja Campero? No. ¿Baja perro? <risa> ¿Baja el perro? ¡Pollo Campero! ¿O a ¡Pollo Campero! En Corea puede ser literalmente lo que quieras. Lo que pasa es que en Corea fue como un boom, todo esto porque empezaron a haber más gente que vivían, que empezaron a vivir sí, solos uh -huh. Entonces por eso empezaron a haber más como servicios uh -huh. eh, para esas personas y es mucho más simple, ¿no? Algo que hay en Corea, mi en Gote, pues para mí fue caminar lleva decir, ¿la seguridad? Ajá. la seguridad Porque en Corea, sí. o sea, estás a, la, a las 11 de la noche caminando en tu casa Estás bien, o sea, no estás pensando que si alguien te va a saltar Te, te va a venir a robar tu celular No en a... si es así, entonces... O sea, de que no tengo que estar pensando sí. en pistolas Ajá. Sí, sí. O sea, aquí en Corea es algo muy grande Porque la seguridad en Corea creo que es bien diferente a cualquier lugar También ¿Por el transporte, o sea... Tú pones tu celular en la mesa de un restaurante Y te vas al baño y nadie te va a robar tu celular No, o sea, yo tengo, cuando edito, tengo mi compu, mi celular, mi Airpods Todo, todo, todo, todo, todo, ¿sí? todo ¿sí? salgo al baño Regresar, todo está normal. O sea, sí, no es que sea 100% seguro, pero es bien diferente porque uno no pasaría a hacer sea, eso. en Corea nos preocupamos más sobre como la violencia, las mujeres, mm. cosas así, más que pistolas, este, asaltos... Acert asaltos, robos... ¿Qué así? es algo que envías de latinas? Es el cuerpo, como digo... Ji. Antes sí, pensaba mucho del cuerpo porque estaba obsesionado con lo físico. Ajá. Pero también una cosa que envidio mucho Creo que es mucho de personalidad, pero también a ti. Son muy, muy positivos y muy optimistas. Y creo que muchos coreanos son un poquito más serios en ese aspecto, en diferentes aspectos. Pero en México como que todos están más felices, como que más como... Super ah, chill. Y eso creo que necesito mucho en mi vida ya que estoy viviendo en Corea. Sí. No digan los chichis. Las sí, sí. piernas latinas. Las piernas? Ah, pues es que las latinas tienen piernas bien bonitas, sí. O sea. O sea muy largas. Puede ser un poquito gordita, pero tus piernas van a ser así de modelo. Y ustedes creen que no piensan que son así, hay muchas. Ajá, pero pero los de los ojos de coreanas. Ajá. Que somos más cortitas. Sí, es que solo algo físico bien ¿cómo se llama? genético. genético. Pero bueno. Todos son hermosas, todas sí, son, son bonitas Última pregunta ¿Qué son algunos estereotipos que quieres desafiar sobre coreanos y latinos? latinos? ¿Latinos? No, Hay algo que siempre me dicen Pues también tal vez es como yo parezco, no sé, pero siempre dicen que Ah, -jin. ella siempre de fiesta Un, un montón de traos, Que va a ser así, pero yo soy re Yo no, yo no... Yo no, no. chupa Ajá. O no sea, yo, yo sí bailo y todo, pero no, ah, no, no? no, no mucho, ¿no? No sabía... Viste, no sabe, la gente piensa que Ajá. soy como que... ¡Hee, uh. para tomar? se pone pero es que yo soy más sí, feliz cuando no tomo o sea Ajá. estoy como que yes. Ay, y siempre empiezo a tomar estoy como que ah. dicen sos de Guatemala sos de Latina ah solo tequila solo que no sé qué y uh, yo como que yo soy súper así <risa> sí, por por personas como ella piensen que yo voy a ser así sí es que la neta es que cada vez que voy a una fiesta y yo estoy tomando, bailando, yo soy la única que empieza a bailar como... ya sabes que los coreanos como que ba ba bailan más así, yo soy la que me pongo al suelo a bailar. Pero creo que por eso muchos de mis amigos siempre dicen, ah ya llegó la mexicana, sí. ella sí. la fiesta mexicana, pero sí, o sea es un estereotipo que creo que yo sí lo traigo No, pero es que eso es lo que me cuesta a mí Es que la gente piensa que todo Pero entonces siento que tengo que hacer algo y <risa> Porque eso esperan de mí Yo como que, o sea, sí puedo bailar y todo Pero muchachados, quédenselos, no me lo den otro, otro estereotipo que tienen los coreanos sobre los latinos pues Les había dicho sobre las drogas <risa> Siempre me preguntan qué tipo de drogas has hecho eh, Y pues no les digo ¿Qué? O si, sí, o... o si sí o si no. Una, un desafío que quiero que los latinos sepan de coreanos es que nos, no todos los coreanos son cerrados. No todos somos, no todos son close-minded, o sea, están muchísimo más abiertos a aprender más culturas. Porque yo siempre veo muchos comentarios y muchas, muchas, muchas personas piensan que coreanos... Son demasiado cerrados. Y aunque la tecnología está hasta acá, super moderna, uh -huh. aún aquí vivimos este en el pasado. Descuesto, o sea, no es que están cerrados. Descuesto de lo que es diferente y están tratando de. Y creo que es la nueva generación que está cambiando uh -huh. mucho, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a acabar este video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Y si sí les gustaron este video, denle un like. No olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós! Ah, ah, ah. <laughs>